Estamos en el tiempo para la charla, 8 y 34 minutos, como decíamos, nuestra invitada es la representante de Unidas Podemos por Guipúzcoa, Pilar Garrido, en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal? Unón. Unón, buenos días. Vamos a hablar de diferentes rompecabezas, del propio rompecabezas en Podemos, señora Garrido. No sé si ha tenido tiempo de, de leer el escrito de Ramón Espinar, que hoy publica el Diario.es. Pues he visto el titular, pero la verdad es que no, no me ha dado tiempo a leerlo, no. ¿Qué le parece? ¿Hace falta un Vista Alegre 3? ¿Hace falta volver a, a recomponerse? Sí que es verdad que no, yo no hablaría de Vista Alegre 3, porque bueno, la, los estatutos esta vez en los, los plazos, con lo cual eh, no tocaría ahora hacer un Vista Alegre 3, pero sí es verdad que hemos dicho que los resultados no, no cumplían las expectativas, y aunque sí también es verdad que hemos eh, resistido en un contexto muy muy complicado, hay que hacer autocrítica y hay que hacer no eh, repensar, repensar cómo avanzamos y cómo fortalecemos el proyecto. Eso sí, y de hecho ya el sábado eh, iremos a Madrid porque se convoca, se ha convocado el primer Consejo Ciudadano Estatal después de las elecciones y ahí con todos los secretarios eh, generales autonómicos, etcétera, etcétera de consejeros debatiremos y, y, y veremos cómo empezamos a, a caminar. Y por dónde creen que tienen que empezar a caminar? Porque el descontento, por lo menos en algunos sectores, es, es muy muy amplio y, y se está haciendo escuchar. Eh, bueno, yo discrepo es decir, una cosa es que a determinadas voces se le dé un altavoz muy muy importante, ahí está esa lucha mediática de la que hemos hablado y que sigue ahí pero yo creo que en cualquier partido existen discrepancias, y sí que es verdad que suenan mucho, pero también por otro lado, yo pondría encima de la mesa eh, yo tengo la sensación de que eh, sí que, ver, que es verdad que estamos en un momento no eh, en, un bache, en un bache, porque hemos sufrido como digo, en estas dos contiendas electorales, pues bueno, unos resultados que no han sido los, los esperados pero yo sí veo desde luego alrededor de, ¿no? de, de la ejecutiva y pues bueno cierta cierta unidad y cierta solidez en el proyecto Uh -huh. Más allá de que, admito, haya discrepancias y, como siempre hemos dicho, somos un partido, además, muy, muy plural y, por lo tanto, esas discrepancias van a seguir ahí. Yo no creo que sean malas. Otra cosa es que quizás se airean demasiada, demasiado en los medios y menos en los órganos eh, donde se deben debatir, como suelen hacer el resto de los partidos políticos. Pero sí que hay base, por lo menos, para la reflexión. Digo Después de, de lo que ha pasado en las dos últimas contiendas, sí, sí, sí, sí, sí, sí. y casi particularmente más en la última, donde han perdido buena parte del poder autonómico y municipal que tenían. Sí, es verdad que yo creo que las, eh, el resultado de las elecciones generales eh, no era el esperado, pero sí que resistimos muy bien en ese contexto y, por lo tanto, seguimos siendo un agente eh, político, digamos, fundamental y estratégico para para para construir un, un, un gobierno progresista y eso está ahí, esos 42 diputados están ahí y, por lo tanto, los vamos a hacer valor cada uno de los votos, de los 3.700.000 votos. Y también es verdad que, bueno, pues en, en los territorios, en las diferentes autonomías, pues sí que que es verdad que hemos sufrido digamos un mayor varapalo. Yo eso diría que tiene que ver un poco con, con algo que tenemos que repensar y que tenemos que empezar a hablar el próximo sábado y es que nuestra estructura territorial eh, es muy débil. Quizás hemos dedicado demasiado tiempo a trabajar en las instituciones y también en la calle, ¿no? con los movimientos sociales y poco a pensar en, en la estructura organizativa. Somos muy jóvenes y desde luego esa estructura eh, organizativa es complicada de tejer, complicada de construir y yo creo que ahí deberemos de poner el, el foco para, para bueno pues para ser un, un proyecto con, con las patas bien bien duras pero fíjese qué, qué paradoja dice somos muy jóvenes ya son más de cinco años ¿no? desde, desde la gran irrupción sí. eh, pero claro si quieren seguir existiendo eh, tienen que ponerle remedio lo antes posible Sí, sí, por eso el sábado, como digo, hay un Consejo Ciudadano Estatal y desde luego vamos a hacer autocrítica, porque es la única manera de, de avanzar. Es decir, eh, cuando nos quieren comparar con el resto de partidos políticos, bien, no solo hay diferencias de que no somos un partido institucional y clásico, somos un partido de movimientos, es un tema, pero también es verdad que frente a los 100 o ciento y pico años, eh, estamos hablando de muchos años de cualquier partido, del PNV, del Partido Socialista, pues bueno, cinco añitos, la verdad que no nos ha dado tiempo a, a construir o Organización, porque además date cuenta que hemos tenido que hacer frente a, a contiendas seguidas. Es decir, estamos, y yo a veces lo he dicho, estamos siempre en lo urgente y no estamos en las cuestiones que son importantes. Y una de ellas es construir partidos, o sea que ahí tenemos que poner el foco. Uh -huh. eh, y dentro de lo que cabe, una organización a la que no le ha ido tan mal como en otros sitios es a la vasca. Es decir, que los uh -huh. resultados en comparación son razonables. Sí, sí. Luego cada territorio es distinto y yo creo que aquí en Euskadi, tanto en las generales como en las autonómicas, como digo, eh, ojalá hubiéramos sacado mejores resultados, pero hemos resistido, resistido bien. Porque sí es verdad que, que igual eh, otras cuestiones, otros temas que se dan en otros ámbitos territoriales aquí no están. Es decir, estamos hablando de unidad, estamos hablando de, de construir y de hacer un esfuerzo por, por no, por, por fortalecer esa, ese, ese partido. amén de que tengamos que responder continuamente. Como digo a las a las urgencias, o sea que en ese sentido en Euskadi, pues bueno, pues la verdad es que es que estamos satisfechos. Pero volviendo a la debilidad general, eso lo puede aprovechar como argumento el Partido Socialista como argumento definitivo para decir, pues una organización que ha perdido todo lo que ha perdido no puede entrar en el gobierno. Sí, eso es algo que, por supuesto, lo, lo va a utilizar, porque sí es verdad que la imagen es de una mayor debilidad y algo de realidad hay, pero también frente a eso, no, seguimos teniendo los mismos los mismos diputados y diputadas, los 42, es decir, son contiendas electorales distintas y, por lo tanto, trasladar los los resultados tampoco tiene demasiado sentido. Como digo, yo creo que seguimos haciendo, seguimos siendo un actor estratégico fundamental para crear ese bloque progresista que haga las políticas que respondan a, a las necesidades, porque las necesidades de la gente siguen ahí, es decir, los alquileres abusivos la precariedad laboral eh, las pensiones que, que vemos cada día en Euskadi, cómo salen las pensionistas y los pensionistas, esos problemas están ahí por lo tanto es necesario ese bloque progresista que haga esas políticas que respondan a esas necesidades, por lo tanto las necesidades están ahí, nosotros tenemos 42 diputados y diputadas que, que son eh, como digo, fundamentales para construir ese bloque y esperemos que el Partido Socialista pues esté en esa línea. ¿Pero por qué es tan importante entrar en el gobierno? ¿Por pues, eh... porque está dando la sensación casi de, de, de, de que es una especie de, de, de obsesión, ¿no? de, de objetivo no, permanente sí, de, de Pablo Iglesias? ¿no? Que en cada entrevista dice dos o tres veces tenemos que estar en el gobierno. Porque creemos que es, que es fundamental por varios objetivos. Primero porque necesitamos, necesitamos un gobierno estable y fuerte y por lo tanto con ciento veintitantos diputados y diputadas difícilmente se va a poder hacer. Eh, tenemos retos importantes. Hablaba antes de los retos sociales. De la, ¿no? de la agenda social, es decir, eso no se puede hacer con un gobierno débil. Y también está encima de la mesa el por fin empezar a, a poner una solución, una solución a, al conflicto eh, territorial y para eso hace falta que... ...que Unidas Podemos esté en el, en el Gobierno... ...es decir, no es un antojo... ...ni tiene que ver con, no sé... ...con una posición de, de soberbia o de, o de arrogancia... ...simplemente tiene que ver con, con que ya hemos estado... ...vamos a decir, a la portuguesa durante diez meses... ...y recuerdo el acuerdo presupuestario... ...que fue bastante bueno y vimos cómo se cumplía... ...es decir, los temas fundamentales en los que estuvimos... ...y en los que estuve yo particularmente no se cumplieron... ...es decir, que hablábamos de alquileres abusivos... ...estábamos de acuerdo, pero no se cumplieron... ...si hablamos de la reforma laboral... ...pues bueno, ¿qué te voy a contar?... Ahí ha estado la ministra Calviño diciendo algunas eh, ¿no? algunas cosas que, que la verdad nos asustan o nos ponen por lo menos eh, no, un poco reticentes a, a, a pensar que al final es lo que va a hacer Pedro Sánchez. Por eso es fundamental que unidas podemos esté en el gobierno. Y por otro tema que quizás sale menos, pero yo creo que es importante no estamos en un sistema bipartidista estamos en un sistema multipartidista y por lo tanto tenemos que parecernos un poquito a Euskadi, diría por un lado donde los gobiernos de coalición se han normalizado y también a Europa, donde los sistemas eh, o los gobiernos, perdón de, de coalición, pues bueno, son el pan de, de cada día. Y además me parecería muy interesante hacer un gobierno de coalición que, que fuera un ejemplo y un referente para, para toda Europa, para los estados de Europa, frente a ejemplos como el italiano, pues pudiera haber ejemplos donde existe un gobierno progresista que, bueno, que, que va solucionando, como digo, las, las demandas y las necesidades más urgentes de, de las grandes, grandes mayorías sociales. El gobierno de coalición que en cualquier caso debería contar con más apoyos para que llegasen los números. Sí, ¿Con sí, qué apoyos sí. pueden llegar los números? Bien, en este caso, bueno, sí que yo pongo la, la pelota en el, en el tejado de Pedro Sánchez... ...porque, eh, queramos o no, eh, Pedro Sánchez eh, va a ser el, el, que, el que seguramente va a ser, como digo, eh, presidente de, de gobierno... ...y por lo tanto él tendrá que, que tejer eh, ese, esos apoyos necesarios para, para la, la investidura. Eh, bueno, ahí están los partidos nacionalistas, está el PNV, están los partidos catalanistas... ...están posibilidades de abstención, es decir, hay un montón de, de posibilidades... Lo que yo espero es que Pedro Sánchez, en este caso, eh, se esfuerce un poquito más que se esforzó con la moción de censura y sea él mismo el que trabaje, el que llame y el que busque ¿no? esos, esos acuerdos que son necesarios, que para eso va a ser supuestamente el presidente de gobierno. Eh, ¿Le preocupa ahora que se ha abierto más el, el abanico eh, por la situación en cada una de las autonomías y en alguna de, de las capitales? ¿Le preocupa que el PSOE pueda pactar en algunos lugares con, con ciudadanos? Bien, esa, esa tendencia, vamos a decir, a la derecha y a, y a Ciudadanos, pues bueno, está ahí. La hemos visto durante esos diez meses de, de gobierno, eh, tiene esa tendencia. Eh, voces en el propio partido se lo piden, también desde fuera, como sabemos, eh, salieron enseguida después de las elecciones, Botín, el IBEX, eh, etcétera, etcétera, a decirle que no, no, Unidos Podemos no, que ahí había que pactar con Ciudadanos y por lo tanto esa es una, una posibilidad. Yo espero que en esta ocasión... Eh, Pedro Sánchez, bueno, pues eh, un poco mire a lo que está pensando la mayoría social, y ahí están las encuestas, y también lo que le dijeron en su día, ¿no? Eh, sus propias bases, eh, la noche de la contienda electoral, eso de con Rivera, ¿no? Yo espero que, que haga, que sea valiente y que haga un, un gobierno progresista, que ponga, además, encima de la mesa cuestiones importantes que ya es hora que empecemos a solucionar. Eh, sí, con, con Rivera, ¿no? allá donde a lo mejor le dan los números para con Rivera, ¿no? Pero donde puede... Eh, perder eh, algún gobierno o dejar de, de ganarlo es una tentación muy grande, ¿no? Eh, sí, sí, sí, va a estar ahí y bueno, eh, me imagino que igual que Pedro Sánchez en esto, pues bueno, es un poco ambiguo, ha sido ambiguo durante toda la, la campaña, también podríamos citar a, ¿no? a su compañero, en este caso Albert Rivera, de ambigüedades que, que dice no, luego dice sí, luego la botella llena, luego la botella vacía y por lo tanto pues bueno, nunca sabemos finalmente dónde, dónde puede acabar de esos pactos. Yo no los descarto de toda manera. ¿Para usted sería incómodo entonces pactar un gobierno en el Estado con un partido que tiene pactos a su vez con, con ciudadanos en otros lugares importantes? No, no, no, para nada. Es decir, nosotros en este caso estamos hablando de, del Estado y lo que vamos a pactar es un gobierno progresista y lo que sí vamos a pactar claramente son los ejes programáticos. Es decir, ¿para qué? No estamos en el gobierno de per se, porque a veces se quiere vender la idea de que no, estos les ha antojado estar en el gobierno. No, no, si queremos estar en el gobierno, como contaba anteriormente, es para desarrollar ciertas políticas públicas que creemos que son fundamentales. Entonces, lo que pactaremos con Pedro Sánchez serán esos ejes estratégicos a desarrollar Desarrollar, eh, que ya los ha anunciado eh, Pablo Iglesias en diversas eh, ocasiones, que tienen que ver, así por decirlo de una manera muy breve, con fortalecer sobre todo los derechos sociales, y lo que Pedro Sánchez haga en otros territorios o en otras comunidades, a mí me podrá gustar más o menos, seguramente menos, pero bueno, no va a condicionar el, el gobierno en, en el Estado. Mm -hmm. Es que los resultados, eh, mirando en diferentes lugares, han dejado situaciones eh, diabólicas. Si usted fuera la Colau, ¿qué haría, por ejemplo? Uf, uf. Yo, mira, eh, la verdad es que es una situación muy, muy complicada, pero también es verdad que tenemos, a, diría yo, a una persona no con, con una, con un saber hacer, diría estupendo, y por lo tanto yo confío en que, en que salga, no salga, digamos, eh, estas negociaciones sean exitos, exitosas y y a la Colau sea la, la próxima alcaldesa. De todas maneras, como digo y como bien dices, es, es muy, muy complicado. Lo que sí está claro que si eh, Ada Colau eh, va a ser la alcaldesa, eh, se va a preocupar muy mucho de que sea un gobierno progresista y de que encima de la mesa estén cuestiones importantes. Y ahí citaría, no, por lo que me toca a mí, ¿no? todo el trabajo que se ha realizado, yo la conozco desde hace mucho tiempo, en relación al, al derecho y al acceso a, a la vivienda, que es un ejemplo a seguir en, en muchas ciudades también aquí en, en Euskadi. Pero no dejaría de ser paradójico que siguiera siendo alcaldesa con el apoyo de Ciudadanos. Hombre, de la lista eh, de sí, sí, la verdad es que sí, Ya, yo creo que, que ahí tiene un, una situación eh, complicada, entonces bueno, también es verdad que lo que haga Valls, pues bueno, no le vas a obligar a hacer una cosa u otra, lo que está claro es que no va a ser un socio de gobierno ni un aliado, en, ese, en este caso, si él quiere, digamos, eh, dejar esos votos porque entiende que va a ser un gobierno mejor o menos malo que el otro, como como él dice, pues bueno, es ese asunto también de Valls, pero sí se dan esas curiosidades y no esas, mm. esas, esas alianzas que son un poco, no voy a decir contra natura, pero sí extrañas por no, lo menos De hecho en Madrid su antiguo compañero de formación, Íñigo Errejón le pide a Ciudadanos que haga lo mismo que, que ha hecho Valls en Barcelona para ya. que pudiera sí. ser eh, para que Manuela Carmena siga siendo alcaldesa de Madrid ¿Qué le parecería esa, esa idea? Bueno, yo creo que, que eso no va a ser, es decir, eh, Ciudadanos en, en Madrid es, es otra cosa, porque Valls es un, vamos a decirlo así, un verso suelto y por lo tanto se puede permitir hacer esas cosas, pero bueno, yo creo que así como, vamos a decir, el, la, a la izquierda nos cuesta mucho y tendremos que aprender de ello, no, eh, llegar a, a, a acuerdos y, y, y avanzar juntos, la derecha no va a tener ningún problema y por lo tanto el llamado trifachito y las tres derechas no dudes que se van a poner de, de acuerdo para, para gobernar. En eso, desde luego, nos llevan algo de ventaja. Aunque en el Congreso de los Diputados, que es donde está usted, ahí no parece que exista ese, ese riesgo simplemente porque la aritmética no da. No, no da, esa es una de las ventajas y yo creo que si es verdad que antes hablábamos ¿no? de, de los resultados que, que hemos tenido Unidas Podemos, que no eran los esperados por otro lado yo creo que tenemos la satisfacción, y así lo hemos dicho de que bueno es, eh, se ha puesto no y se ha visto que, que el Estado español hay una mayoría social que es una mayoría progresista y que quiere un gobierno no de progresista que haga políticas no que beneficien a, a la gente no y que aborde los, los temas principales en lo territorial, en lo social en relación también a a la regeneración democrática y por lo tanto en ese sentido la verdad es que fue una satisfacción que las derechas no le dieran los números. Pues eh, Pilar Garrido, cuatro años y todo sale como está establecido por delante en el Congreso de los Diputados. Gracias por estar con nosotros, volveremos a charlar. Hasta pronto. Muchas gracias.